Juan, en la moderación de esta parte. Eh, bueno, eh, Mónica nos no hizo una pequeña introducción que pretendía ser introducción y pequeña a la evaluación de políticas públicas, que en definitiva nos situaba ante una cuestión que era elegir. Eh, elegir y juzgar el, el valor y el mérito de una política pública a la hora de resolver una necesidades que tiene la población, los territorios, los sectores productivos, y es complejo evaluar, lo hacemos habitualmente y hemos dicho, bueno, vamos a someternos a, a una lección, en nuestro caso lo hemos querido hacer de, de un himno, para ver si esto era sencillo, no era sencillo y qué nos ocurría. Bueno, hemos estado dando nuestros motivos para elegir canciones y habéis pensado que las canciones tenían que rememorar algo para elegirlas, ¿no? Y habéis pensado, oye, para que yo una canción la elija como la primera, pues me tiene que llevar que la letra de la música sea triste o sea alegre, o sea una transición hacia la alegría, que, que me genere o me, me, me invite a un sentimiento eh, de paz, a, a la conciencia que aluda a la propia letra, a la paz, eh, por, lo que, por lo que ha representado traspasar fronteras, si queréis que la canción os rememore algo de unir pueblos, si estáis eligiendo un himno para la paz, bueno, otra eh, que os rememore un mundo sin fronteras un mundo sin hambre, entonces a la hora de elegir las canciones vais buscando que las canciones os proyecten eso que estáis entendiendo que es algo que debería compartir un, un himno que fuera elegido por la paz para representar a, a, a, la, a, a la paz mundial. También en otras canciones habéis dicho que os ha hecho pensar en un futuro deseado, con lo cual no solo es lo que nos transmite la canción, sino hacia dónde nos proyecta, ¿no? es otro, digamos, otro motivo otro que, que os hace elegir una u otra canción, eh, igualmente que la letra, que sea realista, que dibuje una paz alcanzable, que nos invite a soñar, que nos invite a proyectos, a promesas, que, que invite a imaginar en colectivo, que hable de la paz mundial, de la comunidad, eh, bueno, que la persona que lo compone y lo que representa el concepto de paz, es decir, queremos eh, que, que, que sea coherente en su conjunto, quien canta, la música, la letra, lo que rememora, eh, hacia dónde nos proyecta, la experiencia vivida, eh, incluso el ritmo, si es más, más realista o más, o más soñadora o más proyectando hacia el futuro y habéis continuado dando motivos eh, bueno, suena, suena más como diagnóstico, me hizo acordarme del, del diagnóstico, las tres canciones son valiosas en cuanto a su música, es decir, la musicalidad o, o, es algo que estáis valorando a la hora de elegir una canción, eh, pero la letra es más representativa, es decir, estamos buscando condiciones de quién canta, eh, estamos hablando de la música y estamos hablando de la letra y esa conjunción que es lo que nos rememora. Bueno, de, si nos proyecta pues, a, a la paz, a naturaleza, consenso, universalidad, es decir, si todos compartimos y todas eh, conocemos y por lo tanto proyectamos la misma idea cuando oímos la canción, bueno... Un conjunto de, de criterios que, que individualmente habéis ido compartiendo y habéis ido poniendo en común a la hora de elegir vuestra canción que tomaríais como un himno. En, el, en un grupo ha salido primero Imagine y dentro de esos parámetros que pusisteis sobre la mesa, os ayudaron a ordenarla en definitiva y estuvisteis compartiendo... Eh, justificando la posición que, que adoptaban. Y en caso de. En algunos grupos se ha elegido eh, eh, poniendo una votación de cómo la elegirían: primera, segunda o tercera. No sé si en todos los grupos ha habido el. ¿Qué canción quedó primera en el grupo rojo? ¿Mónica? Ah... Cristina nos va a decir. No, ya hablo yo. Sí. Eh, eh, hubo un empate realmente entre. Además, bueno, pues es verdad que ha habido ahí un poco de debates el, entre la primera, la de Yoleno, y la de sí. Vale. Todos teníamos claro que, la, que dejábamos un poco más para, ser, para tercer lugar la, la otra canción. Vale, tenéis un empate entre dos. Fantástico. En el grupo amarillo... El grupo amarillo que me ha quedado es... Bueno, un empate en principio entre Imagine y en algún lugar sobre el arcoíris. No alcanzamos sí. a designar quién iba a participar. Me disculpo, pero creo que Marta o, o, o José Carlos podrían. Al final aquí creo que Marta ha cedido y creo que la que quedó fue Imagine, pero man, creo que Marta nos lo puede decir mejor. Adelante, Marta. Eh, eh, bueno, la verdad es que al final eh, Juan Carlos hizo un speech. Eh, maravilloso y en favor del consenso y de la paz <ríe> y de que me llaméis por mi nombre decidí calmear el voto y entonces ha ganado Imagine <ríe> por, tampoco por goleada pero muy justito, la verdad es que ha sido súper interesante Fantástico gracias sí, vos y... Vos, ¿sí? ¿Y en el equipo verde? Bueno, nos quedamos este, acá, nos va a apoyar Rodrigo Velasco, que estuvo trabajando con nosotros. Rodrigo, adelante. Puede eh, bueno, ser azul bueno, el nuestro, ¿no? Eh, este es el escogimos Imagine eh, okay. ¿Eh? Primera canción, la segunda la de Bob Dylan y el tercer lugar la de eh, Over the Rainbow uh -huh. Imagine porque tiene una historia desde la concepción, en un momento de, de cambios de tantos políticos eh, a nivel mundial. Se la ha referido a esta canción eh, ya eh, como, un, como un himno de paz en ese entonces. La canción de Bob Dylan es una canción más sobre derechos humanos, es sobre pelea en ese momento, de eh, lucha por los derechos civiles es una es una época donde los jóvenes estaban tratando de eh, de expresar su, su voz uh -huh. eh, imagen que sí ha sido un tema de eh, un mundo sin fronteras un mundo sin eh, ambición sin religión donde vayas hacia adelante fantástico muchísimas gracias y en el Último grupo, ¿quién quiere hacer el resumen de cómo quedaron nuestras canciones? Antonio, Luis... Bueno, eh, nosotros. Venga. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, obviamente, yo he perdido. O sea, que no, no, <risas> no he presentado la... Porque, claro, en fin, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene que la mayoría sea más lúcida que yo. Entonces, ha quedado la primera imagen, la segunda ha quedado la de Bob Dylan, y la tercera, la que yo había elegido como primera, lo cual me hace pensar, ¿no? Y bueno, está bien porque refleja pues, estos valores de la paz y como se ha convertido en un himno ¿no? de cara al tema. ¿no? Vale. Lo que pasa es que cada una de las canciones, el concepto de paz que tienen por detrás es diferente. O sea, no es lo mismo la paz como eh, ausencia de conflicto, que, que la paz como defensa de los derechos, que es la de Baudela, que la paz como realización de los propios sueños colectivos, que es la última, y a mí por eso me gustaba más. Pero bueno, dicho esto, acepto muy gozosamente la decisión de mis compañeros. Me encanta el consenso, o sea, que fantástico. Nosotros diferenciábamos, la verdad es que el debate surgió porque la canción de Imagine la veíamos más de, de que hace falta tener sueños, ¿no? eh, tener en ese sentido la parte que tiene que ver con tener objetivos. Y la, la canción de Bob Dylan como que lo veíamos como más terrenal desde... La información está ahí. Eh, el diagnóstico es fácil, hay que hacer las preguntas ¿no? para poder actuar. Entonces, como que veíamos esas, como esas, dos, esas dos visiones sobre, sobre la paz, ¿no? De, desde lo más eh, terrenal de partimos del aquí a ahora, a los sueños que hace falta tener para llegar a nuestros objetivos. Fantástico. Bueno... Eh... En menos tiempo no pudisteis diseccionar más la, la, la, las motivaciones que nos llevan a, a elegir una canción, que es lo que apreciamos, para elegir una buena canción que represente a la paz mundial y cómo os habéis puesto de acuerdo a la hora de, de, de, de ordenar vuestras preferencias. ¿no? Esto es algo que a nosotros nos invita a, a reflexionar a la hora de la participación en los procesos de evaluación. Porque hasta ahora Mónica nos habló de evaluación y no nos habló de participación. Si nos invitas ahí un poco a iniciar el recorrido de la participación. ¿Pongo la presentación? Sí, dale. Perfecto. Adelante, Juan. Bueno, nosotros hablábamos de, de, de, de que evaluar es elegir. En definitiva, hay una, una definición de evaluación que a nosotros nos gusta mucho, muy de andar por casa, que la evaluación comienza con alguien que se hace preguntas sobre una política pública que buscan respuestas. ¿Quién se formula las preguntas que buscan respuestas y cómo eso determina el proceso de evaluación? Pues, habéis buscado cualidades en una canción para elegirla y para priorizarla. Pero las políticas públicas no son, no, no, no tienen una, un himno, no tienen una letra, no tienen una música, no conocemos su historia de, de quién la canta. Entonces tenemos que saber cómo son y cómo nos ponemos de acuerdo. Si las políticas públicas son eficientes, qué cualidades tienen, pertinentes, eh, eh, coherentes. Eh, ¿Eficaces? ¿Cuáles son la, la, la, las cualidades de las políticas públicas? Y, por lo tanto, ¿cómo incorporamos la decisión y la participación en los procesos de evaluación? ¿La participación de quién? ¿La participación cuándo? ¿Cuando se formulan las preguntas? ¿Cuando se lleva a cabo la recolección de información para darle respuesta a las preguntas? ¿O cuando ya tenemos el resultado del estudio para contarle el resultado? ¿Y cómo incorporamos la participación en ese proceso? ¿La incorporamos con un nivel de consulta, con un nivel de cogestión del proceso o con un nivel de influencia de decisión realmente eh, participativa? ¿Y para qué incorporamos la participación? ¿Qué es lo que queremos conseguir con la participación? ¿Queremos conseguir... Eh, fortalecer capacidades, queremos realmente la mejora compartida, queremos qué queremos con ese proceso de participación. Eso es lo que nosotros nos planteamos en este, en este proceso. Siente, Mónica, por favor. Eh, la participación de quién? La participación normalmente es quién participa en los procesos de evaluación. Había algunos compañeros y compañeras que tenían experiencia. Normalmente participan quienes tienen competencia en el programa que se va a hacer evaluado en la intervención pública y quienes tienen la competencia la unidad responsable de la evaluación. Eh, pero tenemos al resto de personas gestoras y operadoras del programa que se evalúa. Eh, tenemos personas beneficiarias eh, con, que no son un todo homogéneo, que es un grupo diverso y que no se representa solo con una... Con una bajo un parámetro de personas beneficiarias eh, Tenemos representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, consejos de participación ciudadana, que representan distintos intereses, sensibilidades, problemáticas, y tenemos la academia, las empresas que proveen los servicios públicos que se están ofreciendo, o los recursos que nos hacen llegar los bienes, funcionarios de donde provienen los recursos, de hacienda, que operan de en algún momento del programa, bueno, si son tantos y muchos, ¿cómo los incorporamos al proceso de evaluación? Siguiente, Mónica, por favor. Tradicionalmente las evaluaciones, teníamos un equipo de evaluación que era el que venía con el conocimiento experto y objetivo, una mirada ajena, con ese halo de objetividad que venía a hacer la evaluación y nos daba la respuesta a la preguntas que alguien se había formulado sobre la evaluación normalmente un equipo eh, directivo que encarga la evaluación del órgano responsable del programa o del órgano eh, responsable de la unidad de evaluación. En los enfoques participativos, nosotros no queremos configurar un equipo de evaluación que viene a recabar información del resto de actores. Entendemos que si es un, incorporamos la participación, la configuración del equipo de evaluación y cómo se comprende la orientación, el desarrollo y el uso de la evaluación, tiene que ser implicando y dando un rol a todos estos actores. ¿Sí? Siguiente. Bueno, sí, siguiente, por favor. Por lo tanto, ¿qué es la pregunta que nos hacemos? ¿Quién, cuándo, cómo y para qué? En todas las evaluaciones hay participación, pero creemos que la diferencia es de quién, cuándo, cómo participa y para qué participa. Para nosotros esa es la brújula que nos ha ayudado a movernos en la experiencia en la que hemos dicho, ¿cómo incorporamos participación en los procesos de evaluación? Siguiente. La de todos estos actores que os he dicho, por lo tanto queremos una participación de quién, diversa, más allá de los actores tradicionales que acuden a los procesos de evaluación, más allá de la unidad gestora y la unidad responsable del programa, porque en definitiva a nosotros nos gusta decir que la evaluación tiene como unas orejeras que le cuesta ver lo que no le han dicho que mire. La evaluación se orienta a darle respuesta a unas preguntas y diseña unos indicadores y diseña unas técnicas de, de información para recoger y darle respuesta con esos indicadores a esas preguntas. Por lo tanto, lo que no esté formulado como una pregunta no va a encontrar respuesta en el proceso de evaluación. Las preguntas de quién, las que interesan a toda esa diversidad de actores, la que nosotros entendemos. ¿Y cómo participan esos actores? Pues queríamos que participasen en función de cómo queremos que tengan el rol a la hora de aportando información, colaborando con la gestión o co-creando y co-decidiendo en el proceso de, de, de evaluación. Eh, bueno, en función de cómo cada cual en cada contexto pueda sumar esta participación. Veíamos que esa escalera nosotros la resintetizábamos para trabajar con ella y hacerla un poco más operativa en esos tres escalones. ¿Y cuándo? En la planeación. Cuando se deciden las preguntas, cuando vamos a preguntarle a la población información para darle respuesta a esas preguntas, en la etapa hacer o en la etapa usar. Cuando ya tenemos un informe de evaluación y queremos ir a los responsables de la política pública a decirle este es el resultado, estas son las recomendaciones que tienes que incorporar. Pues nosotros entendemos que queremos una participación sostenida a lo largo del tiempo. Y... Para eh, una participación influyente. Por lo tanto, esas son las claves que para nosotros tiene una evaluación con participación. La participación diversa, sostenida e influyente, que contribuye a que se generen procesos de transformación y de mejora de las políticas públicas y de desarrollo de capacidades de todos los actores implicados. Sí. Siguiente, Mónica. Ahí tenéis el resumen. Y lo hacemos porque creemos que eso mejora los procesos de evaluación, mejora la comprensión que tenemos de las necesidades, nos contribuye a no dejar a nadie atrás, legitima las intervenciones y los procesos de evaluación, ayuda a la apropiación eh, y nos ayuda a que, en definitiva, los actores se interesen por el proceso y, por lo tanto, después tengan interés también en aplicar las recomendaciones de mejora. Constituye, construye ciudadanía, es decir, hemos visto que hay un conjunto de ventajas derivadas de estos procesos de evaluación. siguiente sí. Esto es lo que hemos aplicado en Costa Rica y en Jalisco, en dos experiencias pilotos, y las compañeras van a contaros la, la experiencia que han desarrollado con los grupos implicados de dos programas públicos que han sido evaluados con participación. Elena, cuando pueda. Gracias, Juan. Adelante. Gracias. Pues de manera muy breve, porque creo que estamos sobre el tiempo, eh, la intención es únicamente mostrarles nuestra ruta del tesoro, que así le llamamos nosotros, o nuestra ruta de evaluación participativa, que si ustedes la ven, eh, es, es un 4 x 14, así le llamamos, porque son cuatro fases, que son la de seleccionar, la de planear, la de hacer y la de usar. Y cada una, pues, eh, conlleva en sí misma eh, un, una serie de pasos, ¿no? Si ustedes la analizan de manera general, podría ser cualquier ruta de cualquier tipo de evaluación. Sin embargo, eh, la particularidad que tiene eh, en varios de los pasos que llevamos a cabo es que se incorpora la participación de, diver de diversos actores y además que se, se utilizan eh, técnicas de, de análisis y, de for y formativas para tanto el análisis de la información como para la participación y la recopilación de la, de la información que tengan los diversos actores. En estos cuatro grandes fases, eh, me gustaría decirles algunas cosas muy breves en cada una que hemos tenido respecto a la, a la experiencia que tenemos en Jalisco. En el, en el paso particular de seleccionar, que implica pues, analizar si la intervención tiene condiciones de evaluabilidad, integrar el grupo de elección, es decir, quién va a elegir la intervención así como hacer una serie de talleres dinámicas para seleccionar la intervención pública esto se hace a través de diferentes actores, en el caso de Jalisco OSC, consejeros ciudadanos este, y los operadores de los programas, así como las coordinaciones que tenemos acá que les llamamos por gabinete aquí, eh, entre las principales cosas que les podríamos compartir al momento de seleccionar una intervención creo que me gustaría puntualizar dos, aunque hay varias, pero por, por temas de tiempo, una es eh, intentar garantizar la continuidad de la intervención. En nuestra experiencia, eh, necesitamos que, que la intervención que va a ser evaluada, eh, los tomadores de decisión, en mi caso nuestro, el, el mayor sería el, el secretario, intentar hacer un acuerdo o una carta donde se comprometan a que por lo menos en el siguiente año o en los próximos dos años, eh, la intervención no va a sufrir cambios sustanciales o va a desaparecer. Porque si no, entonces todo el trabajo que se ha realizado o que se realizó, pues básicamente se va a la nada. Entonces creo que eso, eso es una cosa muy importante. Y la otra es el perfil del beneficiario eh, o de los usuarios. ¿Por qué? Porque, por lo menos para el primer caso, no quiere decir que esta técnica no pueda ser utilizada en casos donde son vulnerados los derechos sociales de las personas o los derechos humanos. Sin embargo, eh, como es un tema de derechos humanos, eh, si eliges intervenciones que tienen que ver con población eh, que ha sido violentada en sus derechos eh, humanos, pues existe el riesgo de que las técnicas o las herramientas que se utilizan para este tipo pues no sean las más adecuadas. Y les pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros elegimos un, un, una intervención que tenía que ver con eh, mujeres que han sido violentadas, que se le llama Estrategia Ale, que han sido víctimas de, de violencia. Eh, y entonces no las podíamos traer a platicar su experiencia o cómo viven el programa o cómo viven los beneficios en una mesa convencional donde están los otros diferentes usuarios. ¿Por qué? Pues porque estamos eh, revictimizando y, y, y haciendo eh, situaciones que, que no pueden ser posibles. Entonces... Eh, no quiere decir que esta eh, herramienta, esta metodología no sirva para, para poblaciones de ese tipo, sin embargo, sí tendrá que cambiar eh, sustancialmente o tendría que cambiar sustancialmente la metodología y la mayoría de las herramientas que son utilizadas. Para el caso de planear, aquí creo que son tres cosas principales. Uno, partir del hecho de que el componente de este tipo de evaluaciones es formativo, que es como lo que vivimos hoy. En, un, en una integración de equipo ampliado y técnico que le llamamos así nosotros, es decir, eh, ampliado donde están todos los actores, usuarios, beneficiarios, este, tomadores de decisión, gestores de la evaluación, operadores del programa, tomadores de decisiones, este, OSCs, académicos, etcétera, este, tienes una formación muy diversa y por lo tanto tienes que partir de cero, es decir, Hoy, hoy, un poco lo que intentamos hacer, nueve habían participado en evaluación, pero otros nueve no tenían, nunca habían participado en un proceso de evaluación. Entonces, había que hacer este tipo de, de dinámicas lúdicas y formativas, ¿para qué? Una, para que las personas puedan sentir que su opinión es valiosa y es tomada en cuenta. Y dos, eh, el carácter formativo es indispensable, es decir, tienen que aprender a conocer qué es una evaluación, qué es una evaluación participativa y sus principales procesos, ¿no? Eh, en este proceso siempre tienes que garantizar la horizontalidad y la confianza, es decir, todas las opiniones son importantes y por eso es, es indispensable la trazabilidad de todas las opiniones de las personas, porque todo el grupo de actores ayuda a delimitar el alcance y el objeto de la evaluación. Entonces es importante que en, en la serie de talleres que se hacen donde las personas opinan qué le quieren evaluar la, la intervención, qué preguntas le quieren hacer y cómo lo quieren hacer que tengamos esa trazabilidad, porque posteriormente estas se analizan y se convierten en preguntas de investigación. Pero es importante que ellos se vean reflejados en por qué participé y entonces que se vean reflejados ahí está la participación. no eh, Y cuidar a los participantes, es decir, eh, verificar, por ejemplo, eh, si la persona tiene, eh, si son en, en virtual, pues si tiene las herramientas, si se tienen que trasladar, que no hagan gastos o, o que no le genere costos adicionales a la persona o si pierde un día de trabajo, eh, ¿cómo, cómo cuidar a las personas para que las personas participantes de estos grupos ampliados y técnicos pues tengan eh, las facilidades para para participar en igualdad de, de, de circunstancias. Y eh, la otra del de hacer pues sería una... Eh, la principal creemos que es que en el caso de Jalisco, por ejemplo, en la parte de la CER, nosotros hacemos un proceso de licitación y se contrata a un evaluador externo. Eh, hacer entender a este evaluador externo que en una evaluación participativa su rol es diferente al de una evaluación tradicional. Aquí el evaluador es un facilitador, es decir, él da las herramientas y guía, pero eh, él simplemente facilita las metodologías y los métodos, así como las técnicas de análisis para que las personas realicen el análisis. Y, pues, entenderlo, hacerle entender que este es un proceso diferente a un proceso tradicional, donde aquí el poder de qué evaluar y cómo evaluarlo es cedido a los actores y es en consenso, ¿no? Y la otra, pues que eh, ese facilitador o ese evaluador que tiene el, el rol de facilitador, tiene la, la, la principal tarea de mantener la confianza y la, y la horizontalidad en todo el proceso en el que participan. Hay, por ejemplo, en el punto 10, un taller muy importante que hacemos que es el análisis de hallazgos y recomendaciones que se hace con todo el equipo ampliado donde se analizan eh, uno a uno los hallazgos que se encontraron por parte del, del equipo de investigación y analizan si son viables, si realmente tienen un poder de cambio en, en la vida de las personas, si las recomendaciones estas pueden, pueden llegar a ser realmente mejoras a las intervenciones. Y por último, la etapa del usar, que creemos que también, por supuesto que todas son importantes, pero esta es una de las más importantes, por ahí este, la doctora Mónica hace una analogía muy, que nos parece que es, que es muy, muy ilustrativa, donde eh, es como hacer un pastel. Todas las demás etapas, eh, tienes los ingredientes, haces la mezcla de los ingredientes, haces la preparación, lo horneas, lo decoras, pero el usar es, ahora tengo que hacer que te lo comas, sí porque si no, entonces el fin principal o uno de los fines principales de la evaluación, que es la mejora, pues es el que no se logra, ¿no? Y entonces, para ello, eh, una de las cosas que, que, que nos gustaría puntualizar es eh, hacer diferentes medios para comunicar los resultados, es decir, hacer uso de videos, eh, focalizar bien cuál es la población objetiva, hacer diferentes tipos de comunicación de resultados y este, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos videos, tenemos infografías. Algunos videos con, con lenguaje de señas porque la población eh, tenía ciertas discapacidades. Y bueno, en Jalisco hemos realizado estas cinco y creemos que es bien importante. Si gustan, aquí pueden ver los detalles de toda la información. Es mi pasaje, que es un apoyo en especie que otorga apoyos gratuitos a través de una tarjeta electrónica. Eh, aquí algo importante es que es un programa grande que, que considera hasta 125 mil personas beneficiarias al año. Ahí pueden encontrar los detalles sobre cuáles fueron los resultados y cómo fue todo el proceso. El otro que les comentaba, el de Estrategia ALE, que es para la atención y intervención de violencia contra las mujeres, es un apoyo que se le da a las comisarías para fortalecimiento institucional, pero que las beneficiarias finales pues, son las mujeres que han sido violentadas. ¿no? Este es un municipio que se da a 25 municipios. Eh, también Jalisco te reconoce que este fue a, a apoyo a personas mayores, Apoyo en especie y en servicios sobre salud preventiva. Es de aproximadamente 25 mil personas beneficiarias por año. Eh, también eh, tuvimos otro de apoyo a grupos vulnerables, que es un apoyo económico de hasta 40 mil pesos para proyectos o grupos organizados de 3 a 15 personas. Hay aproximadamente 2,500 mil 500 beneficiarios. En estos links de aquí, y creo que en alguno que nos están compartiendo por acá, pueden ustedes encontrar toda la información de todas estas cinco evaluaciones y por último, la política pública. Esta fue una política, no solo un programa, que es la de mi transporte. Eh, es una estrategia que buscaba asegurar la calidad, seguridad y accesibilidad de oportunidad y eficiencia al transporte público. Aproximadamente tiene 2.9 millones de usuarios al mes y esta fue otra de las políticas evaluadas de manera participativa. Algo que creo que es bien importante que ha sucedido en, en esta última fase es eh, la capacidad de nuestra directora general para hacer eh, ver que somos unos aliados para las personas que han sido evaluados tanto para los programas como para las personas beneficiarias. Somos sus aliados y venimos a ayudarlos a cómo mejorar y a buscar el cómo sí. Creo que eso es algo bien importante y es una característica que da la evaluación participativa porque hace que se vea como que es una evaluación que es de todos, no es solo de un determinado grupo de personas, es una evaluación de todas que contempla los intereses de todos que ciertamente genera conflicto, el conflicto es esperado y deseable, pero que también hay que saber eh, manejar como facilitador y en, eh, aprender o, a, o intentar hacer que se superponga el bien común al bien personal. Y bueno, de mi parte creo que es todo, creo que me si excedí un poquito, pero ya acabé. Gracias, perdón. Muchas gracias, Elena. Perdón que andamos correteando, pero estamos intentando cubrir en el tiempo. Entonces... Mónica Mariscal, si nos ayudas a administrar el diálogo. Tenemos unos diez minutitos, si les parece bien. Podemos dedicarle ese tiempito. ¿Hay alguien que nos quisiera este, aportar alguna observación sobre este proceso, lo que hemos vivido ahora, alguna duda o comentario? Yo tengo una pregunta. Si Adelante, ser. Susana, por favor. Vamos a ver, hay una, una cosa que, me, que no me queda clara eh, y en este mismo proceso que hemos hecho eh, como dinámica, que ha estado muy divertido, eh, quería saber un poco eh, si en estos procesos eh, se establecen unos criterios, porque claro, yo aquí eh, cuando estábamos haciendo la selección de las canciones, eh, hay muchos factores que pueden determinar una selección, pero claro, dependiendo de cuáles sean esos, cuáles sean los criterios que aplicas, puedes elegir de una determinada manera o de otra. O sea, si yo digo cuál es la canción que subjetivamente me inspira la paz mundial, pues puedo elegir una, pero eh, si me dicen cuál es la canción que por su contenido, que por, o sea, estableciéndome unos, unos criterios previos, pues probablemente elija otra, o por el autor que la ha compuesto, el momento histórico, lo que sea. ¿no? Entonces, claro, cambia mucho, no es una selección eh, personal, subjetiva, de mm, por qué me gusta, porque a mí personalmente me recuerda algo. Eh, puedo elegir una o puedo elegir otra, según los criterios previos. Entonces, eh, yo quería saber en estos procesos que lleváis a cabo, ¿estos criterios se establecen, los establecen los propios participantes o, o se establecen previamente por el órgano que promueve la participación? ¿Sale? Adelante, Juan. Ah, Juan. Voy a decir una, una cosa rápida. Se definen a partir de lo que todos los actores implicados quieren saber. Del, en el proceso de evaluación. Yo decía, una definición de evaluación, de, de andar por casa, es que una evaluación de política pública comienza con alguien que se hace preguntas sobre una política pública que buscan respuestas. Si tenemos un grupo de actores muy diverso y ampliado, que como lo llamaron ellas en Jalisco, equipo ampliado, donde están representados todos esos actores, eh, lo que queremos es qué quieren saber ellos del programa para juzgar si es un buen programa, que responde a su criterio. Entonces, lo que se hace metodológicamente, recogimos preguntas que buscaban respuestas a partir de dinámicas conectas que nosotros las hacemos en directo con unos chocolates eh, en presencial, que es algo incluso más agradable, eh, probando distintos chocolates. Ellos van viendo cómo eligen, cómo ordenan, y después vamos viendo cómo se elige y cómo se ordena en una evaluación. Hay unas primeras actividades de capacitación. Entonces, ellos acaban eligiendo... ...definiendo qué preguntas para ellos buscan respuestas... ...y para ellas en el proceso de evaluación. Y hacemos la ordenación de criterios a partir de la agrupación de preguntas... ...que la hacemos en los talleres. Y además la hacemos con otra dinámica exactamente igual. Vamos, en los talleres lo hicimos. En definitiva, los criterios de evaluación no son más que un conjunto de preguntas... ...que buscan respuestas relacionadas con la eficacia... ...relacionadas con la pertinencia, relacionadas con la coherencia. Pues participativamente vamos reuniendo esas preguntas... En unas cajas vamos pasando por las mesas de trabajo, recogiendo las que están relacionadas con la eficacia, las que están, y eso, ese trabajo grupal después se procesa administrativamente, el N, el equipo de Mónica, las procesan en un borrador de términos de referencia con esos criterios que se han ido agrupando, esas agrupaciones de preguntas, se devuelve al grupo y el grupo valida si se ven reflejados en ese trabajo, por lo tanto participativamente. Muchas gracias, Juan. Claro. De acuerdo. ¿Luis? Por aquí sí tengo una, una duda que me ha surgido también a raíz de todo el la exposición que por cierto yo felicitaros porque ha estado súper entretenido todo. La verdad que además se ha pasado el tiempo volando. Así que muchas gracias. La duda que me surge es la siguiente: vosotros en la experiencia vuestra comentábamos, comentábamos al principio que se puede que la evaluación puede ser una evaluación de resultados. Puede ser de impacto, pero también se pueden evaluar eh, procesos o las propias políticas. Entonces, ¿tenéis experiencia o qué experiencia tenéis de la evaluación de estos diferentes componentes? O sea, no solo evaluando resultados o impactos, sino también evaluando otras cosas, como por ejemplo el, pro el propio proceso. ¿Habéis evaluado un poco de todo o qué, qué nos podéis contar? Gracias. Adelante, Moni. Osele. Moni, adelante. Sí, que eh, pues hemos tenido experiencias nosotros de evaluación de todos los tipos, ¿no? Incluso algunas otras eh, tipologías de evaluaciones que son normativamente hablando típicas acá en México, ¿no? Que la normativa nos, nos, nos permite. Lo que hemos eh, identificado, y Selene me podrá eh, complementar, es que depende casi siempre del rol, ¿no? Por ejemplo, los operadores. Casi siempre les eh, quieren evaluaciones de procesos o de cobertura o de satisfacción o de calidad, porque las respuestas y la información de ese tipo les viene muy bien para mejorar sus procesos, ¿no? Casi siempre los eh, equipos directivos políticos o los directivos, ¿no? Digamos, los niveles altos en términos de la estructura institucional quieren evaluaciones de impacto, ¿no? Es lo primero que llegan buscando. Dígame por cada peso del presupuesto cuánto pobre saco de, de, de esas condiciones, ¿no? Eh, o de resultados. También los usuarios les interesa muchísimo las evaluaciones de, de calidad, de satisfacción, de resultados, ¿no? A las áreas de, plane, de planeación nos interesan muchísimo las evaluaciones de diseño, ¿no? Entonces, cuando tú pones a distintos roles en una sola mesa que definen las preguntas, tenemos esta combinación de preguntas de como un poco de todo, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia es que en las evaluaciones participativas casi siempre ha salido una evaluación de, mixta, ¿no? Entonces, hacemos algunas preguntas de proceso, hacemos algunas preguntas de diseño y hacemos algunas preguntas de resultado. Obviamente de impacto también, pero eh, después hay otra dinámica que Juan ha sido muy modesto en mencionar. Pero los talleres de planeación, o sea, esta, esta dinámica es una de muchas que hacemos, porque los talleres de planeación casi nos toman eh, cuatro días, ¿no? Cuatro días de trabajo de ¿no? de la mañana a cuatro de la tarde, ¿no? Donde vamos poco a poco de la mano. Porque este enfoque de evaluación participativa está basado en los principios de educación popular. ¿no? Es decir, que vamos poco a poco eh, introduciendo en conceptos teóricos, a veces muy complejos, a poblaciones que no tienen esa experiencia. ¿no? Eh, nos ha tocado, por ejemplo, que estén en una misma mesa sentado una, una persona con un doctorado, súper experta en una temática, junto con una persona que limpia parabrisas en una esquina de, de, de, de la ciudad, de una calle de la ciudad, ¿no? Entonces, emparejar conocimiento y empoderar para que haya esa horizontalidad que mencionaba Selene, pues es parte de los procesos y las dinámicas que vamos llevando, ¿no? Eh, entonces, espero haber respondido, no sé, Sí, muchas gracias. De acuerdo. ¿Algún otro comentario, opinión, duda? Muy bien. Cele, ¿quieres este, dar alguna otra aportación solamente ya para irnos este, encaminando al final? No, pues creo, creo que, que lo que dijo la, la doctora era, era muy puntual para, para la, la pregunta que se hizo. Pues que en, en general, eh, pues habíamos dicho que las evaluaciones participativas terminan siendo un monstruo, porque terminan siendo muy grandes, porque pues como hay una necesidad de que todas las personas que participaron se vean reflejadas, pues terminan siendo de 10 preguntas de investigación, cuando en una evaluación regular, pues son dos o tres preguntas eh, en evaluaciones tradicionales. Y sí que hay una clara tendencia que los gestores eh, estemos más hacia la pertinencia, los usuarios siempre están a resultados, impacto y satisfacción, quieren saber si realmente está impactando en mi vida lo que está haciendo la intervención. Y operadores pues a eficacia y eficiencia, ¿no? Creo que sí, que sí es este. Y que los criterios están más bien al servicio de la evaluación y no al revés. Eh, una, una pregunta que ya, como nadie más ha preguntado, me surge a mí una duda y aprovecho y monopolizo otros 30 segundos. Eh, una cosa que a veces sal, salen en los talleres es, eh, vosotros con vuestra experiencia, que es una experiencia amplia en el tema de la evaluación eh, participativa, eh, ¿Qué, ¿qué le diríais a alguien, a, a, una, a una entidad que se está planteando empezar el proceso de evaluar, eh, de, de, de evaluar una, una política de manera participativa? ¿Por dónde, por dónde empiezan? ¿Qué, ¿Qué consejos le daríais? Juan, adelante. Gracias. Venga, yo digo uno. Yo que, que, que inicie. <ríe> eh, es aprender haciendo un proceso de aprender haciendo. Nosotros lo hemos hecho con unas experiencias piloto donde la decisión de de político institucional en este caso aquí eh, nos dirá Mónica eh, de, de perder ese miedo al vacío, a perder el control del proceso de evaluación, que es algo que a quien está gestionando le entra un poco de vértigo al inicio y salir, ese, salir de la zona de confort, porque va a requerir y te va a desordenar tu casa un poco eh, nosotros teníamos una pequeña guía que habían hecho los compañeros de, de Mideplan de Costa Rica de evaluación con participación, que la podéis descargar, os dejaremos aquí la la, la, la referencia, es una guía muy sencillita, eh, que dictaba un alineamiento, un principio, y a partir de ahí empezamos y hemos ido sorteando las dificultades que nos planteaba siempre la respuesta a esas cuatro preguntas. ¿Quién ahora va a participar? ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿Y cómo vamos a facilitar su participación? ¿No? Eh, y, y, y ahí hemos ido resolviendo, ¿no? Me parece una cosa, es que me parece, me parece muy... Voluntad, voluntad de la participación, básicamente, sería, creo yo. Me, me, parece, me parece que además es un ejercicio de, de valor, ¿no? En el sentido de que de repente te lanzas a evaluar algo y, y pierdes el control totalmente de, del resultado de esa evaluación porque ya no es un auditor externo ni siquiera, es, es el grupo de todos que están evaluando y dices, a ver, me eh, parece que para un responsable político es tener un hacer un ejercicio de, de, de responsabilidad y de valor importante. Totalmente. Eh, Moni, ¿me permite? Adelante, doctora. Solamente para de mi parte concluir, pues sí, me parece que eso es, ¿no? Perder el miedo. Hay una canción acá que se llama Déjate caer, ¿no? De Café Tacuba, y es así, fluir, ¿no? Este, y ceder el, ceder el control de, de las preguntas no es fácil, como, como dijo Selene, ¿no? Eh, yo admiro mucho a. A, a nosotros mismos, ¿No? Al equipo y a todos los que nos han estado acompañando, Juan Murciano, eh, nuestros colegas de Costa Rica, de Mideplan, y los colegas de un instituto, eh, del Instituto Alemán de Evaluación, eh, del DEVAL, que tienen una iniciativa que se llama FOSELAC, ¿No? Que son los que nos acompañaron en el primer ejercicio porque pues obviamente vas en el camino y vas reparando, acomodando, y por eso les cuando les poníamos las tres eh, definiciones o tres ideas sobre evaluación, eh, me gusta mucho la definición que les poníamos de, Hernán, de Hernández Licona, que decía es un proceso técnico, pero político, ¿no? Hay muchas tensiones que administrar, ¿no? Y, y, y como, como ahora, ¿no? Como nos pasó en el plenario donde Juan Carlos, y me parece que Marta, ¿no? Bueno, te doy mi voto, no te doy mi voto, ¿no? Así veíamos en las mesas, ¿no? Veíamos al operador tratando de convencer a los usuarios de por qué su pregunta era la más importante, ¿no? Y entonces tenerlos ahí negociando en una mesa sobre cuál es la mejor pregunta de evaluación, eh, pues es parte de los procesos, ¿no? Entonces, eh, yo, no sé, Luis, si no hubiera eh, nada más, yo eh, les quisiéramos agradecer eh, y en particular agradecer a, a mis tres compañeros, ¿no? Colegas que nos animamos. No, estos talleres los hacemos, los hemos hecho, pero nos toman al menos cuatro horas, ¿no? Y hacemos sesiones de dos horas en dos, en dos jornadas, y entonces nos hemos aventado para darles un, una probadita, ¿no? De los ejercicios de evaluación participativa. Eh, les quiero agradecer a nombre pues de, de, de todo el equipo de Evalúa que dirige súper bien Selene Michi acá en Evalúa, Jalisco, pero Juan que ha sido nuestro socio en los últimos años, no esta esta posibilidad que estamos abiertos si queremos si quieren conocer un poco más o quieren que hagamos otro ejercicio quedamos totalmente a la disposición de de, de esta de esta red, no que también de la cual formamos parte y por último para no eh, tomarnos más tiempo y para no perder esta práctica que es de evaluación para quien tenga tiempo tengan la posibilidad, hemos hecho un jambo, ¿no? Un jambo que eh, para quien no lo haya usado, pues es un pizarrón virtual interactivo entre todas y todos, si ustedes aquí en, el, aquí en el chat les pasarán la liga, y lo que verán será esta. Y entonces estamos tomando de una buena práctica que tiene una comunidad de evaluación participativa de eh, que, que está asilada en una universidad Argentina hemos tomado eh, que aquí está referenciada evalparticipativa.net hemos tomado este, eh, este cuadrante para que nos den su opinión si pueden y tienen tiempo nos gustaría que entren tomen un post-it ¿no? aquí lo tomas y pueden sugerirnos eh, por ejemplo Cosas que habría que seguir haciendo, ¿no? Que ustedes consideran que en este ejercicio cosas que deberíamos de seguir haciendo. Cosas que deberíamos dejar de hacer, ¿no? Cosas que debemos dejar de hacer en talleres como este. Cosas que no se hicieron y que podríamos incorporar. Cosas que funcionan bien, pero habría que mejorar. Y tienen tres niveles, ¿No? que son súper importantes es decir que sí o sí deberíamos dejar de hacer o sí o sí deberíamos continuar entonces que bueno, más o menos o eh, eventualmente si si si tomara tiempo sería conveniente que lo consideráramos no en esto se trata también pues de ir compartiendo técnicas ir compartiendo herramientas no eh, que que nosotros y que los colegas han usado pues a lo largo del tiempo si tienen un minutito, les dejo eh, este minutito. Y pueden mover el post-it, ¿no? Lo toman y lo pueden mover sin problema. Sí, nos gusta muchísimo el Mantí, ¿no? Es, es muy ágil, te permite varias cosas. Muchas gracias por la recomendación. Mientras vamos aquí completando, nada, pues Mónica y equipo, por parte de, de un poco de, de los que estamos aquí en la coordinación del, del, del participatorio y de las actividades, la verdad que agradeceros infinitamente, vamos, no, me, no tengo palabras para agradeceros el taller porque la verdad que además, como bien decía Marta antes en la, en la introducción, eh, también es un poco una, una aspiración nuestra que que las, las entidades que formáis parte del participatorio y que al fin y al cabo es una red de, de participación entre iguales, eh, os sintáis empoderados y os sintáis animados para proponer y realizar ese tipo de cosas cuando queréis compartir algunas experiencias y que entonces que que contactéis por favor con nosotros, vamos, para también los que estáis aquí de, otro, de otras eh, instituciones, que os sintáis con total libertad, igual que ha hecho Jalisco, de, de proponernos y decir oye nos gustaría contar esto, nos gustaría hablar de tal, y entonces buscamos el formato o bien a través de un taller o de una mesa de trabajo así más, más intensa o bien a través de una, de una grabación eh, para que nos contéis esa experiencia. Entonces, bueno, pues eh, eso, agradecer mucho a Jalisco y a, bueno y, y por supuesto a Juan. Juan, también muchísimas gracias la iniciativa que habéis tenido y, y nada, y animar también al resto de de miembros de la red del participatorio para que, para que se animen. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Les estamos Manta. dejando nuestros datos por acá en el chat. Juan, si ¿sí quieres dejar tu, tu correo, que mejor convenga. Marta, no sé si queréis eh, añadir algo por parte vuestra. No, no, lo has dicho tú todo fenomenal. Yo he abierto tu cierras, Luis. Sí, ya, eh, una cosa buenísima siempre es cumplir el horario, así que estamos ya ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí se quedará abierto el Jamboard para quien quiera seguir trabajando, eh, no importa que se cierre la sesión.